persona que tuvo en México, ¿qué elementos le contaría? Tiene mucho dinero. Tiene mucho dinero, una casa, un carro, Ah sí, bueno, un perro, un árbol. ¿Qué elementos generalmente mediados por lo económico, ¿no? Si le preguntamos a alguien de una comunidad, hay una, hay una metáfora, ¿no? le llamo la palabra de idiotas. me estoy de Facebook, me encanta ver grandes porque yo creo que los grandes a veces nos ayudan a explicar la realidad con cosas que no nos atrevemos a decir. Claramente, Pero la parábola del idiota es, llega un tipo, empresario, una comunidad, y se encuentra su cuñado, pescador, ¿no? y viene el pescador con cinco pescaditos a las 12 del día. Y el empresario le dice, ¿qué onda? A poco ¿Ya dejaste de trabajar? Sí, ya pesqué mucho. Cinco pescaditos. Dice, sí, sí, mira. Oye, ¿y por qué no pescas más? Y le dice, el idiota, ¿no? ¿Y para qué quisiera yo pescar más? Pues porque si pescas más, puedes vender los pescados. ¿Y para qué quiero yo vender los pescados? Pues para que tengas dinero y puedas contratar a un ayudante. ¿Y para qué quiero yo un ayudante? Para que después puedas poner una empresa. ¿Y para qué quiero yo una empresa? Para que puedas pescar mucho. ¿Y para qué quiero pescar yo mucho? Para que puedas exportar los pescados. ¿Y para qué quiero exportar los pescados? Para que cuando tengas 60, 70 años puedas dejar de trabajar a las 12 del día ponerte a, a platicar con tus vecinos y con tu familia o sea, hacer lo que ya sea mediado por una interpretación sobre lo que significa el desarrollo y la vida en desarrollo no, no sé si me explico Esa es una visión muy economicista que es la que generalmente tenemos en la sociedad civil y esto me sirve para el problema de la consulta en la comunidad En la comunidad burrárica digamos que uno de los grandes problemas asociados a la consulta es ¿Qué temas, pero sobre qué espacios? Porque se puede consultar todo. Decíamos hace rato, ¿no? Todo lo que pueda afectar. ¿Qué afecta a una comunidad indígena? Crecer de territorio. El de realizar es la sociedad al territorio, ¿no? Todos los proyectos que afecten a su territorio. Y de manera muy reciente, hasta la Declaración Americana de Derechos de los Pueblos del 2016, se ponía énfasis en los proyectos extractivos. Decíamos el derecho va ¿no? la evolucionar. general, que se puede consultar todo lo que afecta a la comunidad. Pero de manera particular, los proyectos extractivos, porque ponen a riesgo su territorio y los recursos que les permiten mantenerse en la vida. Entonces, aquí... No sé si lo ven, el problema, lo están seduciendo uno importante que es que es una comunidad indígena, porque ustedes ya tienen más elementos para definirlo. Pero ahora nos enfrentamos al problema de las circunstancias que le afectan. ¿Cuáles son esas circunstancias? Las del territorio. Entonces, ¿qué es el territorio? En México hay diferentes formas de entender el territorio, pero que generalmente están mediadas por la titularidad de la posesión o el uso del territorio. Me explico, no, o sea, en San o sea, la, México es un directo, es la sociedad, la tenencia de la tierra, ¿no? la propiedad social, que es la propiedad del Estado, la propiedad de girar, o sea, colectiva, y la propiedad individual. La colectiva es la de las comunidades, el territorio, los espacios simbólicos. La, la comunidad muy rádica tiene un cerro que es el cerro de cobre, que no es propiedad de la comunidad, pero lo usan para hacer su peregrinación. ¿Tienen derecho a decidir sobre ese territorio? ¿Afecta sobre su vida? Sí. ¿Sí? Van a hacer una peregrinación, además no sirvan allí, no hay agua ahí. Pero la parte de la convicción y simbolismo, de acuerdo a su creencia que le da cohesión social a, a, esa, a ese pueblo, es importante como tener un título para otra persona. O sea, lo que significa el territorio por el uso que le da y el efecto que tiene para su fortaleza y su persistencia como tal. Entonces el criterio de vida es amplio, ¿no? No es el de subsistencia. Y repito, podemos hacer las analogías. Ellos no ocupan el territorio, pero es un espacio simbólico importante. No se van a morir de hambre si no van a ese territorio. Pero van a carecer espiritualmente y simbólicamente de un alimento importante para reproducir su vida en colectivo. Eso se opone a una visión economista que dice: esa es la reserva más grande de plata de México. ¿Sabe bien? Vas a generar riqueza. Así como el, con lo del aeropuerto. Yo recuerdo el, el argumento de Ignacio del Valle que decía: si sí, nos vinieron, nos prometieron trabajo. Se van a generar 80.000 empleos con la construcción del aeropuerto. Si lo que él nos dijo es si nos van a contratar de pilotos o de cargadores de maletas. Porque es muy diferente, el trabajo va a existir. Pero un campesino que toda su vida ha sembrado flores, seguro no va a saber manejar un avión, ¿no? Pero sí va a saber manejarlo. Que va a cargar maletas, manejar un viollito. Entonces hay que ver lo que está mediado de fondo en esa interpretación. Pero digo, vamos a hacer una analogía. Entonces son guadalupanos. En México el guadalupanismo es profundo, ¿no? Hay sindicatos marxistas y guadalupanos, así de profundo es el guadalupanismo. No estoy hablando a alguien aquí, ¿no? Es un elemento central, fundamental dentro de la forma de organización social y simbólica de nuestra sociedad. Imagínense que un día encontraran una reserva de oro o diamantes en la Basílica de Guadalupe. La propuesta podría ser, quitamos el Palacio Nacional que nos sirve ponemos ahí la basílica en el escala azteca, más amplio ¿no? ya en la remodelación ponemos ahí la basílica ¿qué pensarían los creyentes? porque el argumento es todos ganamos ¿no? te trasladamos del espacio explotamos nosotros inclusive en la basílica la podemos ver pero no se y morir de la basílica, muerde lo simbólico además sí, sí, sí, sí, sí. la pregunta es morir, lo simbólico no, porque en la basílica fue la zona donde hizo supuestamente la aparición de lo que simboliza lo que le dio fuerza a la idea de crear un templo y eso no lo puedes estar sí, mira, lo simbólico es súper importante y es determinante para las comunidades ¿no? querías comentar algo en sí Sí, lo que pasa es que sobre la Virgen Guadalupe está, está el simbolismo de Tonantzin, entonces para la, las comunidades originarias no es lo mismo eh, trasladar, aunque, aunque esté sincretizado ya la, la, Virgen de, la Virgen Guadalupe con Tonantzin, no es lo mismo trasladarlo de un lugar a otro porque... se. ¿se seguiría yendo al, al lugar original? Sí, lo que en el fondo, traducido a lo del derecho a la consulta significa que existen diferentes visiones sobre la concepción del ser humano inmerso en el mundo que se han atravesado de valoraciones culturales y de su relación, de esa, la relación que determina esas valoraciones culturales en su práctica en el mundo y que a la hora de entrar en conflicto con otras prácticas otras visiones la obligación es la de llegar a un acuerdo ahora se consulta para llegar a un acuerdo se consulta sobre proyectos de desarrollo voy a revisarla. así decía hace rato que tengo el defecto de irme un poco como con las ramas pero ya vamos a revisar la presentación para, no, para terminarla y para terminar a tiempo pero entonces se va ampliando esto lo primero son las visiones del mundo pero después, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos del 2007, que como decía Claudia hace rato, es un documento no vinculante porque es una declaración, el único documento vinculante es el Convenio 169, espectro de las cosas que se pueden consultar se va ampliando. Se va ampliando no solo al derecho al desarrollo o a tener una visión sobre el desarrollo, sino a todas aquellas cosas que afecten a la vida de las comunidades, pero que tienen que ver con salud, vivienda, programas económicos, sociales así como se les reconoce el derecho prioritario de determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de las tierras y los recursos, la explotación de los recursos minerales, hídricos o de cualquier otro tipo. O se empieza a darles poderes más claros, ¿no? En la declaración del 2016, la declaración americana, se extiende a la limitación de los programas de salud, pero también a la participación plena y efectiva en la ejecución y elaboración de todas las leyes, políticas públicas, programas, planes y acciones relacionadas con los sujetos indígenas. En particular, los que ya habíamos visto antes, la explotación de recursos, territorio, salud, pero ahora también con lo que tiene que ver con su patrimonio cultural y su propiedad intelectual. Y esto nos permite, entonces, empezar a delimitar o a reflexionar más, más puntual sobre las problemáticas asociadas al derecho a la consulta. ¿no? ¿Cuáles son las finalidades de la consulta? ¿Cumplir un requisito administrativo o construir un derecho? Si se quiere cumplir un proceso administrativo como parte de la toma de decisiones para la limitación de proyectos, basta con informar a la comunidad ¿no? se le presenta el proyecto se le presentan los beneficios se levanta su opinión pero al final la decisión es de los órganos especializados pero eso genera un problema que tiene que ver con la misma comprensión que se hace sobre el proceso de la consulta a la hora de consultar se trata de persuadir o de convencer ¿qué significa persuadir? ¿qué significa convencer? opinión alguien puede ser persuadido de hacer algo aunque no quiera hacerlo ¿no? pero convencerlo no es complicado porque convencerlo significaría que está convencido de lo que está haciendo es decir la prim el primero la persuasión está volcada sobre la voluntad la acción, mientras que el convencimiento está volcado sobre la razón el otro se apropia de las razones y de la legitimidad de las razones que se argumentan. Si vamos sí. al caso del tren Maya, ¿hay información suficiente para decidir? No. ¿No? Pero está ahí esa mapillita, las estaciones. Tiene hasta dibujos mayas muy bonitos, ¿no? ¿Qué información falta? El que pues no, se va, va para a, a destruir la zona ecológica. Algo que ellos que ahí habitan es parte de ellos. Es algo que uno lo trae ya de raíces de antepasados. Yo al menos así lo tomo como en mi caso, en mi tierra. Yo viví muchos años aquí en Coyoacán y yo no dejaba de asistir a mi pueblo y yo lo quiero mucho porque ahí nací, ahí crecí, ahí tengo mis raíces. Soy originaria de ahí, del pueblo de San Luis entonces yo lo quiero mucho y eso es lo que yo siento que van a destruir toda esa zona, parte de ellos, parte de su ser que hay, que mucha gente no, pues yo siento que no, como que no, lo, no quieren esas partes que yo, yo como ser humano, yo lo quiero, yo ahora estamos en ese proceso porque digo quiero un cambio para mi pueblo para que se vea después de lo de la destrucción del temblor. Entonces yo quiero ese cambio, por eso estamos en esa marcha para hacer ese cambio. ¿Qué? Porque Pero usted, ya... se dice que, estoy de acuerdo con Sergio que digamos, regresando al, al caso del tren maya. Okay. Se dice que se va a construir sobre vías existentes. Que no se va a tumbar un arma. Bueno, en ese aspecto, a lo mejor sí tengan mucho de de lo que acabamos de repetir, ¿no? con claridad, con transparencia, pero eso está por verse, porque no es la realidad. Sí está el de Toluca, ¿no? que está, está este, sobre unas ballenas que les dicen, ¿no? así lo hicieron ahora, así está todo en la construcción. Entonces no, a no. analizar los efectos colaterales hacia la comunidad, en qué les va a beneficiar a los habitantes de ahí nuevo flujo turístico que tiene impactos ambientales y sociales directos y aparte no en todos los tramos hay derechos de vía entonces en global este argumento del derecho de vía pues es válido quizás para una parte del tramo si, sí, sí, con tenemos no. poco tiempo vamos a agarrar este para aclarar todo lo que falta ¿no? todo lo que ustedes dijeron bueno, a ver, compañero, por favor ¿hasta qué punto podría estar iniciado el eso por, por los partidos políticos y por llevarse la contraria están en, está en este, posición.